He hecho los no deberes. No, dijimos que tenía la mañana libre Pero hija, siempre estás jugando Roblox Sí ¿En serio? Mi mañana libre la gasto como quiero A ver, siempre dejan las cosas a último momento Dijimos que la tarea la hacía mañana porque se entrega el miércoles Sí, pero es que ayer también me dijiste que ibas a hacer tarea y luego no hiciste nada Te pasaste no, no, no, no, todo no, el no, día no. jugando Roblox que dije que la tarea la hacía mañana, pero mañana de mañana, no mañana de hoy Hija, mira lo que te traje ¿Qué? La tarea no esa no es mi tarea. Esta es la tarea. No esa no es mi tarea. Bueno, es eh, un papel que me encontró por ahí, pero es como si fuese tu tarea, tienes que hacerla. No porque no tengo que hacer la tarea para hoy ni para mañana, es para el miércoles. Entonces la hago el martes. No, hija, siempre dejas todo a último momento, la haces ah, ahora hay, o te voy a castigar. Ah, no me puedes atrapar, no hija, me puedes atrapar. No si juguemos a ese juego otra vez, ¿eh? Sí, si no me ves, no hay tarea. Hija, ¿dónde te metiste? No me ve. ¿Qué? ¡Linita! ¿Qué? Uy, no, no, ¡Eh! Chico, no me ¡Eh! ¡Vine por aquí! ¡Te pillé! ¡No! ¡No, no, es no, no! ¡Es no, viste no, para no, que para no, que hablas! ¿Y para qué me llamas? No, papá, fuera, fuera, fuera. Si no me encontras, no tengo que hacer la tarea. Hija, ¿dónde te metiste ahora? ¡Para que me canso! ¡Ay, ay! Acá creo que no me va a encontrar. Mm, a ver. No sé ¿Dónde eh, está? Eh. Eh. ¡Linita! No voy a hablar ¿Quieres dulces? No voy a caer en tus trampas Te estoy escuchando ¿Linita? Venía la voz de por aquí ¿Linita? ¿Linita? ¿Linita? ¿Linita? Hola Soy un cactus No eres un cactus sí, Eres una un niña Y Eres una niña mala No soy una niña mala Si sí, eres una niña mala No, no. Bueno, tengo una idea, papá ¿Que qué te castigo? No, no, no, no, no, tengo una idea, tengo una idea ¿Qué? Si me encontras la próxima vez, voy ahora a hacer la tarea Aunque no necesite hacerla ahora ¿Te Ay. parece? Eh. Una más, una más Pero, ¿estás consiguiendo que juegue. Bueno, da igual, sí, Sí, a divertido, venga, papá Ok, ok, ok, espera, que bajo por el tobogán Porque ya que lo tenemos uh -huh. Ay, no, ya le dije que me voy al piso de abajo Bueno, todavía no me busques, papá, ¿eh? Ay, papá, no puedo subir, ahí está, listo Todavía no me busques, papá, ¿eh? ¡Que no te estoy buscando! Eh, eh, papá oh, oh, No, no, todavía no Todavía no, no puede ser, no llegó ahí está. Ok, eh, ahora sí, papá ¡Leneta! ¡Leneta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Leneta? Se Seguro que se ha escondido por la piscina O algo ha dicho que bajaba a la primera planta ¡Leneta, habla! ¡Tengo dulces! ¿Eh? Pero no dice nada Seguro que, se, seguro que se ha ido a la tienda o algo. Voy a ver dónde se habrá ido. ¡Sereta! ¿Cómo ¡No tal te has ido de casa? Estás castigada. No puedo creerlo. Mi papá piensa que me fui de casa. Bueno, eso me viene mejor porque estoy en este lugar secreto y puedo quedarme acá. De hecho, puedo hacer un cuarto secreto para que mi papá no me encuentre. Es claro, y que este sea como mi lugar. El lugar donde yo puedo estar sola. Ok, voy a hacer así. Y, y creo que... Una vez que termine me voy a poner a hacer la tarea acá. Así que voy a poner un par de luces. Ay, sí, porque si no, no veo nada. Y un poco más de luces por acá. Estas luces no están iluminando. Un poco más de luces por acá. Y dije, no ilumina nada estas luces. ¿Ya para qué las pongo si no ilumina? Ahora sí, estas sí ilumina. Y por acá... Ay, sí, quiero ponerme un espejo. Me encanta. Voy a ponerme esto por acá. No, este. No, ¡Ay, no! ¡Ay, no! El espejo queda contra la pared y se escapa por el techo. Mejor vamos a, a cambiarlo. Este me parece que está bien. Sí, sí, sí. Me va, se va a tener que quedar ese. Otra, otra opción no tengo. Pero si es una guarida secreta, necesito tener un lugar donde dormir. ¡Y quiero una bien grande! Porque, a ver. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Tengo una cama de estas, pero... Una cama de estas no es divertida. Es un saco de dormir y es un poco incómodo. Entonces, también, en vez de pon poner eso, puedo poner esto. No. ¡Esto sí! ¡Esto me gusta mucho! ¡Queda muy bien! Aunque las luces ahora ya no quedan tan bien porque están como molestando ahí. Pero este es mi lugar para dormir. Creo que esto va a estar súper, súper, súper lindo. Aunque queda medio golpeando el techo. <risa> Voy a tener que moverlo. Esto es un problema porque el techo no es muy alto. Ahí está bien. Ok, me tapa un poco la entrada, pero creo que está bien porque es como el centro de mi lugar. Entonces como es el centro, puedo quedarme acá y, y hacer lo que quiera. De hecho, mira, a ver, me voy a sentar acá y voy a ponerme... Mmm, ¿Dónde está la tarea? La perdí. Quería ponerme a hacer la tarea, pero no la encuentro. Acá está mi tarea. Ok, sí, tengo que hacer un poco de tarea antes de, de seguir. Oh, oh no, la, la voy a hacer después. Primero voy a terminar mi lugar secreto. Me gusta mucho por acá, pero necesito agregarle más cosas. Tiene que tener como más vitalidad. Ya sé, ya sé, ya sé. Si es un lugar secreto, tiene que com tener comida secreta. Así que voy a ponerle una torta secreta. Quería ponerla en el medio, pero bueno. Ahí está, ahora sí. Una torta secreta. Y también... Ya sé, tengo una super idea. Puedo tener mi propio carrito. A ver, pero qué... Uy. No, está, está como medio golpeándose contra todo ahí. A ver, ¿pero qué puede tener mi carrito? Mm, no, esto no me convence, esto tampoco. ¡Un carrito! Esto sí, esto me encanta. Un carrito de algodón de azúcar. O sea que ahora tengo todo algodón de azúcar sin fin. Tengo algodón de azúcar sin fin acá. Este lugar me está gustando mucho, la verdad. Me gusta mucho. Sí, este va a ser mi mi espacio. ¿Quiero cambiar igualmente? Porque las luces quiero que sean... ¡Ah! Saqué, saqué mi lugar. Saqué mi lugar sin querer. No, no, no, no. No no era la intención. Ok, no está bien puesto. A ver, ahí. Ahí un poco mejor. No era la intención. Lo que quería era cambiar las... ¿Y las luces? Se me fueron las luces. Ay, no puede ser... ¡Ah! No puede ser, estoy desarmando mi lugar en vez de armándolo. No me gusta esto. ¿Por qué se me desarma? Ahí está. Ok, bueno, no pasa nada. No pasa nada, ya sé cómo hacer esto. Yo solo quería poner... La tata está encima, o sea, está sosteniéndolo todo. Yo quería solamente poner luces de colores. Quería que las luces fueran de otro color. ¡Rositas! ¡Violetas! Creo que voy a dejar una y una... ¿Las otras luces desaparecieron? Bueno, yo ya estoy cansada de estar poniendo luces todo el tiempo. ¿Qué es esto? Pero igual las voy a poner en blanco porque si no, no veo nada. Así que mejor las dejo en blanco. Ahí está. Sí, así se ve bien. Me gusta mucho. ¿Algo que pueda agregar en mi lugar secreto? A ver... ¡Globos! Globos, ¿cómo no va a haber globos en mi lugar secreto? Tiene que ser un lugar secreto muy, muy, muy alegre. Ay, no, pero esos globos son muy altos para mi lugar secreto. A ver acá. Acá sí, ok. Vamos a... Hay unos de corazones! Ok, este me encanta, me encanta. Creo que este está siendo el mejor lugar secreto que podría Voy a ver, ¿papá estará en casa o no? ¿Se habrá ido o podré ir a dar una vuelta por la casa sin que se entere? A ver, voy a ver por ahí está No lo veo a papá Ok, creo que se fue y que no volvió todavía Me fue a buscar, ¿Ahí está volviendo Ahí está volviendo, ahí está volviendo No tiene ni la no más pálida idea ¿Dónde parte estoy? de dónde está Ay, no puedo creerlo, no pálida Debe dónde estar estoy por aquí en algún lugar y que se esté escondiendo y que no, no y que no, no que no sepa dónde está hola <risa> hola me tengo que reír bajito o me va a escuchar me escucho en su mire por aquí hola hola yo creo que voy a ponerme a hacer la tarea un rato hasta que papá y mi libro y mi libro que papá se vaya de acá Porque si no, me puede atrapar Ya terminé mi tarea Así que además hice todo Súper bien Y todavía no es ni siquiera la hora de ir a la escuela Así que voy a ver qué está haciendo papá a ver, ¿dónde está? Está Está mirando la tele Pidió hamburguesa Pidió hamburguesa no puede ser, yo quiero hamburguesa. O lo estará haciendo para traerme y para que vaya y le diga dónde estaba. Bueno, pero si voy, tal vez no tengo que contarle dónde está mi cuarto secreto. Y puedo quedarme con ese cuarto secreto para esconderme y a la vez tener una hamburguesa. Sí, creo que voy a ir. Está como mirando la tele, pero no está mirando la tele. Está mirando a la nada pensando en todo. ¿Qué hace? A ver... Hola hija Ah, ah, ¿cuándo me viste? ¿Qué? Si pues te, te, te, te, te estabas hablando Pero no sabes dónde estaba antes, ¿no? No, pero bueno, ya me cansé de buscarte Pensé que te había ido fuera y no, dije, no me había ido fuera, estoy adentro de la casa Y luego cuando recorrí todo Brujeven Dije, bueno, seguro que está aquí adentro Así que nada, me fui a comprar algo de comida eh, en esta parte se le da a, pe a los peces Y esto pues esto Pero lo los peces vale. no comen eso, papá ¿Qué? No comen eso, ¿Ah? pero me das a mí Bueno, hija, toma Gracias, papá ¿Te aquí? Sí, gracias Eh, tengo almuerzo ¿Y sabes qué más tengo, papá? ¿Qué tienes? Tengo un lugar súper, súper, súper secreto. ¿Cómo que un lugar súper, súper sí. secreto? ¿No estabas en la piscina? No. ¿En serio? Sí. ¿Dónde estabas? Y no te voy a decir. Para, para, para, para. A no. ver, no estabas en la piscina. No. Eh, Estoy en un lugar súper súper, súper secreto que nunca se te va a ocurrir. Primera planta, segunda planta. No te voy a decir. ¿Cómo que no? No, no te voy a decir Ah, creo que tengo una pequeña idea de dónde puede estar Ah, ¿sí? No, no tenés ni idea ¿No? No ¿No habrás hecho eso de donde, ya tú sabes? ¿Qué ya tú sabes? ¿Ya tú sabes? No, mi habitación está impecable, como siempre No, no, donde la caja No, ¿cómo voy a hacerlo ahí, papá? Lo ahí, ¿verdad? No Lo no. ahí, ¿verdad? No, no, ahí, verdad? donde está la caja fuerte no Pero yo solo dije una caja Así que caja fuerte Así que lo hiciste la caja fuerte No, ¿verdad? no, no Es mi lugar secreto Mi lugar secreto Pero hija, no ¿cómo va a ser ese lugar secreto tuyo si lo manda a construir yo? Es mi lugar secreto Papá, es el... mi lugar secreto Dije, ¿Qué no, sí, papá, no que es tres sí. Prohibido padre, lugar de limita." ¡Anda mira! No, mía. mi lugar fue bonito, eh. Pero ¿eh? eso no es secreto No, pero si quieres lo puedes dejar así ¿En serio? Sí, no pasa nada Además, así camufla mejor la caja fuerte ¡Genial! ¿Y sabes qué, papá? ¡Ya hice la tarea! ¡Ah, sí! sí. ¡Muy bien, hija! ¡Y ahora fuera! ¿Cómo que fuera? Este es mi lugar secreto ¡Pero! ¡Fuera! Es mi lugar secreto Bueno, te dejaré un rato Y al olvídate menos. que lo viste Nunca viste sí, hija, nunca vi eh, tu lugar secreto al lado de la cosa que yo construí ¡Eh! Yeah, ¡Es mi lugar secreto! ¿Y yo?